La educación virtual es una modalidad educativa que permite la realización de tareas propias de la docencia no presencial de emergencia a través de medios digitales. Vale la pena decir que la virtualidad no es un entorno de trabajo para todos los tipos de enseñanza, ni para todas las personas. En la virtualidad, además de un acceso resuelto a un equipo de cómputo con conexión a internet, con los programas informáticos y contenidos digitales necesarios para la experiencia educativa, se requiere de una planeación de clase detallada, en la que se consideren tanto los tiempos y formas en la que los estudiantes acceden al material de estudio, como el conocimiento de su capacidad para la autogestión de los procesos de aprendizaje. El tema de acceso a Internet y a una computadora en los hogares mexicanos es un factor que se debe considerar para la planeación de la experiencia educativa, ya que no todos los estudiantes y profesores tienen a su disposición los componentes informáticos e informacionales que se requieren para poder ejecutar una educación virtual. Según el Anuario Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicación, el promedio nacional de acceso a internet a través de servicios de telefonía fija, móvil o paquete de servicios en 2019 alcanzó un 68% de cobertura. Pero este dato se debe matizar y contextualizar, ya que para zonas rurales, el promedio nacional de acceso a internet es de 49%, casi 30 puntos porcentuales menos que el que se alcanza en zonas urbanas. Este dato es importante para recordarnos que México es un país de inmensas diferencias, en el que algunos estudiantes y docentes están plenamente conectados, otros cuentan con un acceso intermitente a internet y tienen un uso compartido del equipo de cómputo, algunos más deben de salir de casa para acceder al entorno virtual de aprendizaje y un grupo importante de personas está básicamente desconectado. En la planeación de su experiencia educativa, tome en cuenta las condiciones de acceso a medios tecnológicos de sus estudiantes. Considere el tipo de dispositivos digitales más populares en su grupo y las formas y tiempos en los que acceden tanto a recursos educativos como a la plataforma virtual del curso. Y con eso determine el tipo de interacción y los canales de comunicación adecuados para ellos. En la educación pública, la interacción en medios digitales más pertinente, empática y democrática es la asincrónica. Considérela para la disposición de los materiales de estudio y la interacción del curso que diseñe, migre o mejore para la modalidad virtual. Además de las cuestiones logísticas y de acceso a la infraestructura tecnológica propia de esta modalidad, un buen manejo del programa de estudios de su asignatura es incluso más importante. Conozcalo, estúdielo y ubique dos elementos clave, el temario y los aprendizajes esperados. Con estos dos datos, usted podrá tener claro el sentido y alcance del curso que va a diseñar, así como su relación con los tiempos de instrucción, tipos de interacción, recursos didácticos y curaduría o producción digital de material complementario. Para concretar las reflexiones que ha tenido durante la etapa de planeación, haga una tabla en la que relacione los aprendizajes esperados saberes teóricos u objetivos del curso con los tiempos de docencia y los materiales de estudio. Esto le servirá para organizar su trabajo, administrar su tiempo, tanto para la producción del entorno virtual como para el desarrollo mismo de sus actividades de docencia no presencial. Finalmente, es ahora el momento para decidir la forma en la que abordará los elementos de su tabla de relación durante el curso. La presentación de los contenidos de su experiencia educativa se puede hacer al menos de dos maneras, una en la que se privilegia el tiempo con tareas y consignas semanales y otra en la que son los objetivos de aprendizaje los protagonistas del curso. La planeación por aprendizaje esperado es una forma más natural de abordar un curso e incluso de evaluar su progreso. De ser posible, considere este tipo de organización temática sobre la semanal y aplique su decisión también en la construcción del entorno virtual de su experiencia educativa.